como decimos, sí, pero tampoco quita de que lo mande a una unidad de cuidados eh, eh, intensivos UCI, ¿por qué? Porque eso depende la comovilidad que usted tenga, es decir, enfermedades como diabetes, obesidad, como presión arterial, como algún tipo de problema cardiovascular previo, etcétera, etcétera, dependiendo sus condiciones de salud, también va a tener efecto el COVID, aún usted teniendo la primera dosis de vacuna, pero miren señor, señores ustedes recuerdan esta semana ayer fue que yo hablé de, de, de, del carnecito ese ¿eh? algo que nadie habló y me incluyo, ningún comunicador y nadie ha hablado porque yo decía que se podía falsificar ¿verdad? que eso por ejemplo, es Eric, es punchador agarra en photoshop pa pa pa pa pa y hace su cartoncito y comienza a llenarlo a mano y ya tú andas con tu cartoncito y, y a esos sitios de, de la edad pie, de piedra y que ah usted no va a entrar si no está vacunado usted saca ese cartoncito que usted hizo en su computadora y lo imprimió en su casa y va usted dice ah mira yo estoy vacunado y ya pero nadie le pasó por la mente señores eh, eh, por eso es que este país nos metemos en, en unos problemas mayúsculos y, y muchas veces a nivel internacional nos desacredita Esto está corriendo por las redes un, un mensaje de WhatsApp o un, o un mensaje de voz por WhatsApp con una foto de una persona que le dice a otra que está vendiendo los jodidos carnecitos a 500 pesos. Él lo compra a unos médicos y lo vende a 600 para ganarse 100. Él no está ganando nada, eso es por el pasaje. Vamos a escuchar. Porque para que ustedes vean que no invento mío vamos a escuchar este audio es un pana mío que médico, él me dijo que él me lo vende a 500 pesos, entonces yo cobro 600 porque yo tengo que ir a buscarlo a buscarlo 100 pesos por el mandado, yo no me estoy buscando nada realmente, yo se lo estoy poniendo a ustedes como yo conseguí el mío ustedes están escuchando esto, qué joya yo espero que el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el, el Ministerio y, y la Fiscalía, le den seguimiento a esta denuncia que está rodando por las redes sociales. Ahora, es más fácil dar 500 pesos por uno disco original que ir er y venir en un photoshop y hacer otro. Porque es que no hay control con el jodido carnecito ese, con la, con la... ¿Cómo se llama eso? La Aparte del carnet, ¿cómo se le dice? La, el asunto de vacunación. ¿Él? Eh, no, no, eh, eh, el, el jodido carnet ese de, de, de, de vacunación. Eso es simple, eso es, o sea, eso toma un, un, las autoridades tomaron como referencia cuando usted lleva a su niño a vacunar, la tarjeta de vacunación, así es, esa es la palabra. Entonces esa tarjeta de vacunación, cuando usted llevaba a su niño, el médico la cogía, así, vea, ya tiene tal vacuna, se le puso en tal fecha para llevar cierto control, porque en esos tiempos no existía un récord, como ahora los médicos, que usted va y automáticamente usted le da su nombre, su cédula, el médico tiene un récord, ¿verdad?, en su sistema. ¿Eh? ¿Quién? ¿Ya lo tiene. Ok, me dicen aquí que tiene un aparatico, pero ¿dónde tienen su aparatico? En los puntos de vacunación, que tiene. Ah, en los puntos de vacunación, en los puntos de vacunación. ¿Eh? Yo quiero que alguien me llame, abre la línea, señor director, para ver lo que están asistiendo a su segunda vacunación, si cuando llevan el carnet, eh, eh, eh, o sea, la, la libreta de vacunación, si le leen eso y sale la información, porque yo no veo computadora en esos sitios. Como un verifón. Ok. Ok. Pregunta. Ustedes fueron hacerse, a colocarse su segunda vacuna. ¿Le registraron y vieron los datos? Sí, pero cuando tú fuiste. Ah, no te acuerdas. Y, y, y, y chequearon con él, el... Ok. Que me llamen a alguien y me diga si tienen la forma de verificar con el. Ahora. Eh, si le dan, si le venden una libretica de esa original, la van a leer. Vamos a recibir esta llamada, 809-725-0505. Buenos días. Buenos días, bendición hermano. Amén. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla, le habla Paulino Esteves desde el Bronx. Ey, mi hermano le, desde le, el Bronx. Suben un poquito aquí, señor director. Sí. Adelante. Sí. Paulino Esteves, le estoy llamando para darle las gracias. Porque muy pocas veces he escuchado personas que son agraciados por vía de usted de un tanque y usted lo fa me lo facilitó, entonces más bien le estoy llamando para darle las gracias porque ya eso eh, ya va de camino para Santo Domingo, para eso le estaba llamando porque he visto que las personas que salen agraciadas por vía de usted nunca lo hacen y es obvio que la persona de las gracias porque hay que ser agradecido. Pues bendiciones y un buen día. Amén. Señores, eso se llama una llamada de un viernes. Para uno, ya con esa llamada yo soy feliz. Señores, oigan, ¿con qué yo soy feliz con esa llamada? Ese señor me ha arreglado, me ha arreglado el día. Qué bonito. Caramba. Si la humanidad pensáramos así, qué bonito fuera este mundo. ¿eh? Miren ese señor, se molestó en hacer una llamada desde Bronx, Nueva York, para darnos las Gracias porque a través de nosotros envió una, un, un, un, un tanque, ahí seguro le envió eh, un par de cositas a su comprita, ¿verdad?, a su familia aquí en Santo Domingo. ¡Qué bueno! Eh, gracias, señor. Mire que me alegró el día, porque valoro de que usted sacara su tiempo para agradecer algo que nosotros hacemos con mucho amor y gracias también a nuestra empresa Salcedo Cargo Express. Nosotros regalamos aquí, eh, eh, para el mes de la madre, como casi 50 o 60 eh, eh, envíos, yo le voy a decir algo ¿usted sabe cuánto cuesta un envío? 90 dólares, 90 dólares. ¿Eh? Y como está la situación en los Estados Unidos, usted se ahorra 90 dólares, ¿eh? es más, eh, vamos a ver si para los padres, porque los, padres, los pobres padres somos discriminados y somos los que enviamos siempre las cajas, mayormente son los hombres. Eh, vamos a ver si para los padres, eh, hablamos con la empresa Salcedo Cargo Express para volver a regalar le digo que ayer me topé con un señor en un establecimiento comercial y, y también me felicitó sí él se acercó me dijo Roberto cómo tú estás mira yo soy fulano de tal pero le voy a decir a mis queridos amigos y amigas televidentes que si ustedes me ven en la calle ya sea allá en el Bronx en Manhattan salúdenme con cariño y dígame identifíquese que yo lo voy a saludar con cariño pero cuando ustedes me dicen, yo fui el que llamé, mayormente uno no, ¿cómo yo puedo retener eh, todas las personas que llaman aquí a este espacio? Es un poco difícil, pero sí le agradezco eh, que me saluden y, y, y, y se identifiquen y, y, y, y hablen conmigo, porque esto me llena a mí de mucha satisfacción poder eh, verdad, interactuar con ustedes. Ayer casualmente me topé con el señor, le decía, y también agradeció porque pudo mandar una caja, Gracias a Salcedo Cargo Express. Y eso, miren, vienen muchas cosas interesantes. También por nuestra plataforma digital de YouTube, estamos regalando, vamos a regalar 3 mil pesos. O sea, 3 mil pesos para una gente de aquí, bueno, pero para una gente de allá, 3 mil pesos vienen siendo cuánto? 3 mil entre 58, más o menos. Son 50 dólares. Si usted se lo sacó allá, son 50 dólares y los hacemos llegar allá. 50 dólares. Y aquí son mil pesos, pero eso es para nuestra plataforma digital de YouTube. Pero bien, concluyendo el tema del de COVID y cómo está la situación en República Dominicana, es una situación difícil la que está atravesando nuestro país, porque eh, ya el presidente Luis Abinader está hablando de, de una reforma. Otra vez tocó eh, eh, el tema de, de reforma. En esta ocasión habló de una reforma constitucional, pero la reforma fiscal está a doblar la esquina, ya estamos en el mes 6, a 11 de junio, o sea, estamos prácticamente a mitad, mitad, mitad del año 2021, y ya diciembre está a doblar la esquina, en octubre que comienzan las celebraciones de fin de año, entonces vamos a poner toda nuestra parte, y a esos abusadores médicos, que miren que los médicos, Médicos y enfermeras. Y para no quedar y dejar a ninguno, todo el personal de salud de República Dominicana, hay que quitarse el sombrero. Es más, cuando usted ve a un médico, una enfermera, un paramédico, usted, así como llama a ese señor, usted va y se le hace que dice gracias. Hágalo, que ellos se van a sentir bien. Porque ellos, esos son los que han, aparte de, de Papá Dios, aparte del gobierno, esos son los que se han fajado para que menos personas eh, fallecieran o fallezcan de, del COVID-19. Ahora bien, a esos médicos que se han atrevido, y no son médicos, perdón, no creo que sean médicos, para mí son, ni siquiera son del personal de salud, son esos jóvenes que lo ponen a, en los puntos de vacunación, ¿verdad?, con mala maña, agarran un paquetico de esas tarjetas de vacunación, y la están vendiendo así que le hacemos un llamado a todos los directores de salud pública para que supervisen eh, a, al personal que tienen y en los puntos de vacunación y controlen el tema de las tarjetas de vacunación eh, me gustaría una llamada para comprobar el tema del código de barra. préstame a lo que está en el vehículo eh, la tarjeta mía me gustaría eh, comprobar eso es más, voy a ir a un punto de vacunación cuando salga de aquí, a comprobar eso. Y si usted va a colocarse la segunda vacuna, dígale, léame eso y dígame qué sale ahí. Porque usted tiene derecho. Muchas veces uno va a los sitios y, no sé, por vergüenza o por rapidez o desconocimiento, uno no pregunta, no, no, usted tiene derecho a preguntar. Y yo voy a ir a un punto de vacunación porque cuando me fui a, a, a inocular, eh, recuerden que fui con un equipo de de amigos eh, del género urbano, llevamos casi 30 personas a inocularse, juventud eh, son muchachos que estaban renuentes, principalmente son muchachos que están metidos en los testeos y no tuve tiempo de, de, de investigar, pero voy a investigar ese punto porque realmente eh, eh, eh, para mí no hay ningún tipo de confianza en esa tarjeta de vacunación, lamentablemente